Hola a todos y a todas, hoy vamos a hablar de anemias, vamos a hablar de algunos conceptos, vamos a introducir conceptos clínicos, parámetros clínicos que vamos a medir frente a un paciente anémico y vamos a terminar introduciendo lo que es el concepto de anemias y brevemente dando un pantallazo de los distintos tipos que hay. Vamos a hablar de índices que vamos a tener que medir en cuanto iban a girar en torno a los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos en la práctica clínica, en la práctica cotidiana, tanto de un nutricionista, de enfermeros, etcétera, tienen una importancia central, ya que la concentración de glóbulos rojos y los distintos parámetros que evalúan a los eritrocitos, que vamos a ver a continuación, son de suma utilidad a la hora de evaluar un paciente integralmente. Bien, lo primero que vamos a ver es el primer parámetro que vamos a estar charlando es el recuento de glóbulos rojos, que, como ustedes podrán imaginarse, no es ni más ni menos que la toma de una muestra de sangre y hacer un recuento de cuántos glóbulos rojos existen por volumen, por unidad de volumen. Esa unidad de volumen es milímetro cúbico. Ahora bien, el recuento de glóbulos rojos, como aparece en pantalla, los valores difieren en cuanto a lo que es hombre y a lo que son las mujeres. Las mujeres tienen, si bien esto es un rango, el valor central gira en torno a los 4.800.000 glóbulos rojos por milímetro cúbico, mientras que el hombre tiene una cifra un tanto mayor, de 5.4 millones o 5.400.000 glóbulos rojos por milímetro cúbico. La pregunta sería, ¿a qué se debe esta diferencia? Esta diferencia es sumamente fisiológica, no es de alarmarse, y se debe a que el hombre tiene en proporción mucho más tejido muscular y la mujer tiene, por meramente natural por naturaleza tiene mayor tejido graso mayor cantidad de tejido graso con respecto al tejido muscular y cuál es esta diferencia qué relevancia tiene esta diferencia en cuanto a que es el conteo de glóbulos rojos pues bien el músculo es un tejido sumamente consumidor de oxígeno consume mucha cantidad de oxígeno con lo cual ahora es sencillo de entender que el hombre que en proporción tiene mayor cantidad de músculo que la mujer necesita mayor cantidad de glóbulos rojos para abastecer a su tejido muscular correctamente con las necesidades de oxígeno que tengan estos tejidos. Es por esto que hay, existe esta diferencia fisiológica que también la van, a, la van a ver reflejada en los otros índices que vamos a charlar a continuación. Entonces, repito, el recuento de glóbulos rojos no es ni más ni menos que una muestra de sangre y se hace un conteo de la cantidad de glóbulos rojos por milímetro cúbico. Esto se logra por diferentes técnicas bioquímicas que exceden al alcance de esta clase. Ahora bien, el concepto que vamos a introducir ahora es el de hematocrito. Es un concepto central, es un concepto que a todos nos tiene que importar porque nos vamos a enfrentar diariamente en la práctica con estos parámetros y es sumamente necesario que entendamos de a qué nos referimos cuando hablamos de hematocrito. El hematocrito se define como el volumen que ocupan los eritrocitos en un determinado volumen de plasma. El hematocrito se expresa en porcentaje. Como pueden ver, otra vez, los valores varían en cuanto a lo que es mujer y a lo que son los hombres. Fíjense que en la mujer, como aparece en pantalla, también el valor es un rango y es de 42 más menos 5, es decir, que el rango va de 37 a 47%. Dentro de estos parámetros, consideramos que la paciente se encuentra con un hematocrito normal. Mientras que en el hombre, el hematocrito es un poco mayor, y también esto se ve reflejado por la mayor cantidad de músculo que poseen los hombres. En el hombre el hematocrito es de 47 más menos 7, es decir, que tiene un rango de, 50 a 50, de, perdón, de 40 a 54, es un rango donde el hematocrito en un hombre está normal. Bien, el otro índice que vamos a charlar que es de suma importancia es la eritro porque cuando hablamos de eritrosedimentación, ¿qué es lo que tenemos que entender? En un principio, tenemos que entender que la sangre es una suspensión. ¿sí? Es decir, que tiene una fase líquida, que es el plasma, y elementos formes, que son las células, que se encuentran suspendidos en un medio líquido. Ahora bien, las células, los elementos formes, las plaquetas, por ejemplo, tienen mayor peso específico que el plasma. Entonces, lo que nosotros hacemos en la eritrosedimentación es Tomamos una muestra de sangre, utilizamos unas pipetas que se denominan pipetas de Western Green, que son unas pipetas graduadas con un diámetro muy pequeño, y lo que hacemos es introducir la sangre dentro de estas pipetas y observar cuánto caen los glóbulos rojos en una hora. Eso se denomina eritro Cuánto sedimentan, cuánto descienden los glóbulos rojos en una hora. Como pueden ver, los valores en la mujer y en el hombre son distintos. En la mujer son de 9,6 milímetros hora, Mientras que en el hombre sigue una velocidad mucho menor de 3,7 milímetros hora. Esto tiene que ver con la relación plasma-células donde la mujer está aumentada. Bien, continuando con los parámetros clínicos que abarcan esta clase, nos encontramos con los índices hematimétricos. Los índices hematimétricos son tres ¿sí? y cada uno de los cuales está graficando y midiendo, si se quiere, distintos parámetros que vamos a ver a continuación. El primer índice matimétrico que nos vamos a encontrar es el volumen corpuscular medio. Como su nombre lo indica, este índice matimétrico lo que hace es medir qué volumen tiene cada eritrocito. Después, obviamente, genera un promedio que va, se va a configurar el resultado final. Es decir, repito, el volumen corpuscular medio es una medida del volumen de los eritrocitos. La fórmula la tienen en pantalla, vamos a decir que el volumen corpuscular medio se calcula como el hematocrito sobre la concentración de eritrocitos por 10. Ahora bien, el volumen corpuscular medio, como pueden escuchar, es un volumen, con lo cual la unidad en la cual vamos a expresar el resultado es una unidad de volumen. Esta unidad es micrómetro cúbico. ¿Por qué micrómetro? Recuerden que estamos hablando de eritrocitos que son estructuras microscópicas. El valor normal del volumen corpuscular medio, también es un rango, como todos los índices que hemos charlado, y es de 87 más menos 5 micrómetros cúbicos, es decir, que tiene un rango que va de 82 a 92 micrómetros cúbicos. Si los glóbulos rojos de nuestro paciente o nuestro, de nuestro paciente se encuentran dentro de este rango, diremos que los glóbulos rojos son normocíticos, ¿sí? es decir, que tienen un volumen normal. Ahora bien, el volumen corpuscular medio se puede encontrar alterado. Si está por debajo del rango, es decir, que está por debajo de 82, vamos a decir que son glóbulos rojos microcíticos, es decir, tienen un volumen, un tamaño menor al normal. Mientras que si exceden los 92 micrómetros cúbicos, vamos a decir que son glóbulos rojos macrocíticos, debido a que su volumen está aumentado. El segundo índice matimétrico que vamos a charlar es la hemoglobina corpuscular media el cual mide la cantidad en peso eso es importantísimo la cantidad en peso de hemoglobina promedio contenida en cada eritrocito la fórmula también la tienen en pantalla y la calculamos como la hemoglobina corpuscular media es igual a concentración de hemoglobina sobre concentración de eritrocitos por 10 como les comenté la hemoglobina corpuscular media mide en peso el peso total de la hemoglobina contenida dentro de cada eritrocito. Con lo cual, la unidad en la cual vamos a medir la hemoglobina corpuscular media es una unidad de peso. El valor normal también es un rango y es 29 más menos 2 picogramos. Picogramos es... ¿Por qué pico? Porque justamente es una cantidad ínfima, muy muy pequeña contenida de cada eritrocito. Dentro de cada uno de ellos, ahora bien, si hacemos una suma de la cantidad de eritrocitos que tenemos en sangre, como podrán imaginarse, la hemoglobina está con, tiene grandes concentraciones en sangre. Muy bien, y el último índice matimétrico que vamos a charlar es la concentración de hemoglobina corpuscular media, que es básicamente expresa la concentración media, es decir, un promedio de hemoglobina dentro de cada eritrocito. Como les dije... Si es un promedio, se va a eh, cuantificar en porcentaje. Su unidad es porcentaje, al igual que el hematocrito, recuerde. Bien, la hemoglobina corpuscular media tiene un valor que, nuevamente es un rango, 34 más menos 2%. ¿sí? La fórmula la tienen en pantalla. Es La fórmula de la, la concentración de hemoglobina corpuscular media se eh, define como la concentración de hemoglobina sobre el hematocrito por 10. Hay otra forma de calcularla, pero para esto necesitamos tener los valores de la hemoglobina corpuscular media y del volumen corpuscular medio. La otra forma de calcular la concentración de hemoglobina corpuscular media es hacer el cociente, la división entre el valor de la hemoglobina corpuscular media sobre el volumen corpuscular medio. Ahora bien, si los glóbulos rojos se encuentran, o sea, nosotros hacemos un análisis a nuestro paciente y tenemos, que tenemos un valor de hemoglobina corpuscular media que está entre 32 y 36%, vamos a decir que los glóbulos rojos son normocrómicos. Mientras que si está por debajo de este valor, vamos a decir que son hipocrómicos. Y si están por encima de 36%, vamos a decir que son hipercrómicos. Esto hace referencia... Esto de normocrómico, hipocrómico o hipercrómico hace referencia a la tinción, al color, a la coloración de los glóbulos rojos. Cuando un hematólogo o un bioquímico hace un extendido, un frotis sanguíneo y lo observa al microscopio, los glóbulos rojos tienen una, una tonalidad rojiza con un centro mucho más claro eh, y cuando tenemos glóbulos rojos hipocrómicos esos glóbulos rojos se observan pálidos y eso es un índice de que probablemente, probablemente, la concentración de hemoglobina corpuscular media esté disminuida. Saliendo un poquito de lo que es eh, la, los índices hematimétricos, encontramos otro, in, otro análisis de laboratorio sumamente importante, que es el dosaje de hemoglobina. La hemoglobina, como les dije, se encuentra en cada eritrocito en medida en picogramos, que es una cantidad ínfima. Ahora bien, si nosotros sumamos la cantidad de hemoglobina que hay en cada eritrocito y hacemos una sumatoria total, vamos a encontrar que la hemoglobina en realidad está concentrada en una... Hay una diferencia entre hombres y mujeres, obviamente como lo que venimos charlando recién, y vamos a ver que en el hombre el rango de hemoglobina va aproximadamente de 14 a 17 gramos por decilitro. Como pueden ver es una concentración importante, ya se mide en gramos por decilitro. Ahora bien, en la mujer hay, se acepta que lo normal es de 12 a 15 gramos por decilitro. Recuerden y como pueden ver, en el hombre y en la mujer hay diferencias, siendo siempre mayor la concentración en el hombre por, nuevamente, la mayor masa muscular del mismo. Ahora bien, hay que hacer una salvedad en este punto y es la embarazada. En el embarazo la situación fisiológica cambia. ¿Y por qué es esto? Porque si nosotros le tomamos sangre a una embarazada y le hacemos un dosaje de hemoglobina, vamos a ver que la hemoglobina está inferior a 12. Pero esto no debe alarmarnos debido a que a partir del tercer trimestre se produce un aumento gradual del plasma. ¿sí? Es decir, entre comillas, y si permitan el término, es como que la sangre se diluye. Entonces, si un bioquímico hace un análisis a una embarazada, puede ser que el dosaje de hemoglobina me dé de por debajo de 12 gramos de cilitro. Y eso no tendría por qué alarmarnos. Recordemos que en el embarazo la relación plasma-sangre aumenta mucho. Eh, perdón, es decir, hay mucho más plasma en comparación a una mujer que no está embarazada. Con lo cual la sangre se diluye y la hemoglobina, el dosaje de hemoglobina, da por debajo del límite de una mujer que no está atravesando un embarazo. Una vez que introdujimos todos estos conceptos, y hago hincapié e insisto que son conceptos centrales fundamentales que tienen que conocer vamos a introducir lo que son las anemias conceptualmente las anemias se definen como la disminución de la masa de glóbulos rojos circulantes y o también lo pueden encontrar con, en los libros como la disminución de la masa de hemoglobina circulante. Este último parámetro es el más utilizado, entonces vamos a definir a las anemias como la disminución de la hemoglobina circulante, es la forma más correcta, si se quiere, de definir. Una vez que introdujimos el concepto de lo que es una anemia, vamos a ver que hay distintos tipos de anemias, básicamente, si bien el objetivo de esta clase no es ahondar ni hacer una clase clínica, si se quiere, de las anemias. Vamos a dar un pantallazo general de los dos tipos de anemias, si se quiere, más frecuentes en la práctica clínica, en la práctica cotidiana. Y tenemos, por un lado, la anemia ferropénica y por otro lado vamos a dar un concepto general de lo que son las anemias megaloblásticas. Empezamos con la primera. Introduzcamos entonces el concepto de la anemia ferropénica. Una vez que ya dijimos globalmente qué son las anemias, pues bien, la anemia ferropénica cobra un papel central porque es la más frecuente, con diferencia, en la práctica clínica cotidiana. La etiología, la causa de la anemia ferropénica es muy precisa y es el déficit de hierro. Ahora bien, el déficit de hierro puede ser alcanzado por distintas vías. Puede ser que haya una dieta carenciada de hierro, una dieta con déficit de hierro, o también puede deberse a una pérdida sanguínea crónica imperceptible para el paciente muchas veces, que terminen conduciendo a una anemia. Por ejemplo, en mujeres es muchísimo más frecuente, epidemiológicamente es mucho más frecuente en mujeres, debido a que eh, la mujer en edad fértil tiene una vez al mes un periodo menstrual donde hay una pérdida, hay una hemorragia, hay una pérdida sanguínea que conduce lentamente. Si la paciente presenta o consume una dieta carenciada en hierro, inexorablemente, va a terminar en una anemia ferropénica, la cual va a tener que ser corregida por un médico clínico. Ahora bien, hay otras situaciones patológicas, hay otras eh, patologías, sobre todo de tubo digestivo, sobre todo tubo digestivo, donde se producen pequeñas hemorragias que no son llamativas, que no llaman la atención del paciente, no despiertan preocupación, pero que aún así, como por ser una pérdida crónica imperceptible de sangre, conducen también a una anemia ferropénica. Ahora bien, antes de eh, introducirme en lo que es el diagnóstico de una anemia ferropénica tengo que hacer la salvedad, que esto es fundamental porque siempre lo preguntamos y por ahí siempre esto lleva a un error, de decir que todos los índices que nosotros estuvimos charlando, índice hematimétrico, hematocrito, eritrosedimentación, dosaje de hemoglobina, recuento de glóbulos rojos, no sirven para diagnosticar una anemia. A ver, cuando en una práctica clínica cotidiana nosotros utilizamos todos estos análisis de laboratorio como pistas diagnósticas que nos están acercando o alejando de un probable diagnóstico. Pero un hematocrito bajo, un índice hematimétrico bajo, un dosaje de hemoglobina bajo no me hacen ningún tipo de diagnóstico. Yo lo tengo que asimilar, lo tengo que complementar con la clínica que manifiesta el paciente para llegar a un diagnóstico final. Entonces, repito que si bien ahora vamos a hablar de los, de los criterios diagnósticos de una anemia, los, los índices que estuvimos charlando hace unos instantes no sirven para ser diagnóstico alguno de anemia. Ahora bien, volviendo a anemia ferropénica, volviendo al diagnóstico de la anemia ferropénica, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Si tenemos un déficit vamos a partir de la base, vamos a hacer una construcción para terminar entendiendo por qué nos dan los resultados que nos dan en los criterios diagnósticos. Partiendo de la base de que tenemos poco hierro, vamos a entender que la síntesis de hemoglobina va a estar sumamente complicada. La hemoglobina depende del hierro. Si no hay hierro, la síntesis de hemoglobina es deficitaria. Hay poca hemoglobina. Entonces, si hay poca hemoglobina, los eritrocitos responden achicándose de tamaño. Si hay poca hemoglobina, repito, el eritrocito lo que hace es, se achica. Tiene un diámetro, un volumen mucho menor. Con lo cual, si nosotros dijimos que el hematocrito es el volumen que ocupan los eritrocitos dentro de un volumen de plasma, vamos a entender que si tenemos unos eritrocitos con volumen menor, el hematocrito en un paciente con anemia va a estar bajo, va a estar descendido. Ahora bien, el recuento de glóbulos rojos también puede estar descendido debido a que se sintetizan menos eritrocitos, además de que son más pequeños, también disminuye su cantidad. Ahora bien, los índices hematimétricos son muy sencillos de entender, el volumen corpuscular medio mide el volumen de cada eritrocito. Si tengo poca hemoglobina, el eritrocito va a tener menor volumen corpuscular medio. Es decir, que el volumen corpuscular medio, típicamente en un paciente con anemia, está disminuido. Repito, en un paciente, perdón, ya claro, con anemia ferropénica. Ahora vamos a ver que la situación en las anemias megaloblásticas es completamente distinta. La concentración de hemoglobina corpuscular media y la hemoglobina corpuscular media, estos dos índices hematimétricos que nos faltaban, que dependen íntegramente de la concentración de hemoglobina, va a estar descendido lógicamente porque los niveles de hierro séricos u orgánicos dentro del organismo están disminuidos, con lo cual la síntesis de hemoglobina va a estar disminuida. Por último, el dosaje de hemoglobina lógicamente en sangre también va a estar bajo. Permítanme recordar, y perdón la redundancia, que todos estos conceptos por separados no hacen diagnóstico de ningún tipo, sino que siempre tenemos que complementarlos con la clínica del paciente. La anemia megaloblástica también es una anemia porque hay una, menor, hay una disminución de la concentración de hemoglobina en sangre, pero a diferencia de la anemia ferropénica, en la cual de la anemia ferropénica los eritrocitos tienen un volumen disminuido. En la anemia megaloblástica los eritrocitos tienen un volumen corpocular medio aumentado y se conocen como megaloblastos. Las anemias megaloblásticas tienen una etiología un poquito distinta, distinta, absolutamente distinta a la ferropénica, y es un déficit de dos sustancias, pueden ser un déficit de dos sustancias distintas. El déficit de vitamina B12 o el déficit de ácido fólico. Cualquiera de estas dos sustancias que se encuentren en déficit en el organismo van a terminar desencadenando una anemia megaloblástica, entre otras expresiones clínicas que no vienen al caso. Ahora bien, ¿por qué decimos que el déficit de ácido fólico o el déficit de vitamina B12 produce una anemia megaloblástica? ¿Cómo es que los eritrocitos aumentan su volumen? Pues bien, estas sustancias, tanto la vitamina B12 como el ácido fólico, son precursores sumamente necesarios en la síntesis de ADN. ¿sí? Dentro de lo que es la médula ósea, cuando los eritrocitos se están formando, un déficit de vitamina B12 o un déficit de ácido fólico genera que se terminen produciendo eritrocitos inmaduros. Eritrocitos inmaduros que su volumen es muchísimo mayor, es mucho más aumentado, en mayor cuantía, que un eritrocito común. Por eso es que la anemia megaloblástica, por un déficit en la maduración de los eritrocitos, termina generando que en la sangre periférica encontremos, nos encontremos con estos eritrocitos eh, inmaduros con un tamaño mucho mayor, es por eso que recordemos y redondeando la anemia mediorástica se produce por déficit de vitamina B12 o déficit de ácido fólico que terminan generando una interrupción en la maduración de los eritrocitos a nivel de la médula ósea y se termina generando que la médula ósea al verse incapacitada de madurar a los eritrocitos los termine liberando a la sangre de forma inmadura y tienen un volumen mucho mayor. Por eso, uno de los índices más fehacientes de una anemia megaloblástica, aunque recuerden, no diagnóstico, es el volumen corpuscular medio aumentado. Es lo que se suele observar con muchísima, mucha frecuencia dentro de lo que es la práctica clínica. Por último, para hacer un cierre de la clase e introducir un concepto interesante, sobre todo para nutricionistas, es que en la mujer que planea un embarazo o que va en búsqueda de un embarazo, es sumamente recomendable y de buena práctica aconsejar un suplemento diario de ácido fólico en las tres, los tres meses anteriores a concebir el embarazo. El ácido fólico en el embarazo es una sustancia química sumamente necesaria para el cierre del tubo neural, que es una estructura embriológica central en el desarrollo del justamente sistema nervioso central. Entonces, en una embarazada que tiene niveles de ácido fólico correctos, el, el embrión, su futuro bebé, va a poder desarrollar de mejor manera el tubo neural, cerrarlo de manera correcta para generar a, posterior, a posteriori, posteriormente, un correcto desarrollo del sistema nervioso central. Bueno, eso fue todo por hoy. Les recuerdo que me pueden encontrar en la Escuela de Recursos Humanos o podemos encontrarnos en los grupos de Facebook. Estamos completamente abiertos a cualquier tipo de duda que tengan, ya sea de la clase de hoy o de clases anteriores. Y les recuerdo que bueno, que pueden acercarse cuando gusten. Muchas gracias.